Y si se supone que ellos me agarran una pistola, ¿por qué cuando lo alcanzamos a ver de lejos no la botamos? Hicimos algo, si en dado caso la teníamos. Porque ellos no, ellos no. Con un muchacho, yo ni conocía, nada la primera vez que yo lo veo. No, nosotros estábamos dando una vuelta de la calle de Tenares a salir a Villa Tapia. Eso fue lo único que hicimos, salimos una vuelta en un motor. Yo pasé por una prima que yo tenía a ver si me regalaba algo, porque yo estaba preso. ...y pues donde otros tíos míos que son de por ahí... ...y cuando salimos a la pista y yo andaba en un allanamiento... ...recuperando a alguien. me dijeron que me parara... ...y yo no me quise parar. En el marco de sus declaraciones admite... ...que comete hechos ilícitos... ...y que la policía ha sido desconsiderada con su persona. Pero que yo estaba preso, pero que yo estaba preso... ...yo tengo cuatro días que salir... creo que me andaban buscando... ...y no había salido de mi casa hasta ayer... ...yo estaba preso ahí, en la roca de Kosovo... Si quieres lo puede averiguar, que yo no tengo que a la mentira. Agrega lo siguiente. Yo lo que me he echado pueblo de enemigos, recuperándole a ellos los robos que yo he hecho. Y lo que me he echado pueblo de enemigos, mira hoy en día cómo me pagan. ¿Cómo claro, porque yo me robo algo y voy con la policía a buscarlo, y yo tengo esa gente de enemigos, donde yo lo vendí. Entonces se pierde los cuartos, pasa la vergüenza y también pasa un mal rato. Y los policías muy risa y le quitan los cheles también. Claro, y mira cómo me pagan. Yo lo que tengo es todos los puntos de aquí. Yo nada más puedo ir a un solo punto a comprar los míos. Ah, después ninguno puedo ir. Porque en todo esto me están esperando. Y Le consigo algo, no todo. Algo. Para dejarlo conforme. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, donde se presentaron víctimas de robo identificándolo como responsable. Para... NT, su noticiero regional, Giovanni Paulino.